La mente en pañales oh. El pensamiento La pequeña Phoebe es incapaz de pensar. Ni siquiera puede ver bien. Solo percibe sus brazos y piernas, pero todavía no es consciente de que le pertenecen. No se debe a que carezca de cerebro. Todas sus funciones corporales básicas están controladas por su cerebro aún muy primitivo. Lo que todavía no tiene formado por completo es el córtex cerebral, la parte que hace posible el pensamiento consciente. Vamos a contar la historia de cómo aprendemos a pensar. Durante los próximos 12 años, Phoebe va a adquirir las habilidades necesarias para comportarse como una adulta, desde cómo memorizar la lista de la compra a la resolución de ecuaciones complejas. ¿Cómo conseguirá Phoebe estas estupendas dotes? Don't know. I have no sé. No tengo No sé. No pero ya está empezando a pensar por sí mismo. Está probando una de las reglas fundamentales de la lógica. La ley de la causa y el efecto. Ha descubierto que cuando golpea los objetos que están encima de él, se mueven de un lado a otro. Cuando sacude el sonajero, hace ruido. Y cada vez que lo hace, los circuitos de su cerebro que vinculan la acción al resultado, se refuerzan un poco más. Frederick está acumulando recuerdos pero aunque puede almacenarlos todavía no es capaz de recuperarlos no poseerá el poder de evocación la facultad de pensar en una persona o un objeto que no tiene delante al menos hasta dentro de cuatro meses Así que cuando la madre de Frederick se lo lleva, la imagen de su juguete desaparece también. Será reemplazada por la imagen de la comida en una cuchara. Por ahora, Frederick está atrapado en el aquí y ahora. Lo que no ve ni siquiera le pasa por la mente. Sebastian y Freddy tienen un año. Acaban de dar un paso gigante hacia el mundo adulto del pensamiento. Bajo el caos de esta merienda tan poco ortodoxa, se percibe que se ha iniciado la adquisición de una facultad cognitiva clave, la de pensar en algo abstracto. El fingir que se prepara una taza de té puede no parecer mucho, pero si se piensa detenidamente, sí lo es. Requiere que se tenga la idea de una taza de té en la cabeza e imaginar cosas como el azúcar, la leche, el agua, que uno ni siquiera ve. Pero los niños cuentan con algún incentivo. Sin la ayuda visual de las tazas de plástico no serían capaces de imaginar nada de esto. La imaginación es la que sustenta nuestra habilidad para pensar de la forma en que solo los humanos piensan. Carmen, de dos años, y su hermana mayor, Alana no necesitan ese estímulo. Con solo un poco de pintura y un trozo de papel, pueden plasmar imágenes de los pensamientos que hay en su mente. Puede resultar difícil para alguien no acostumbrado distinguir lo que Carmen está dibujando, pero ella no tiene dudas. Carmen ha demostrado que puede retener en su mente una imagen de algo que no está viendo ahora Alana tiene tres años está pintando una imagen de su madre su coordinación ojo-mano es mejor y la imagen que posee en la mente tiene mayor detalle en la mente de Alana comienzan a colocarse los bloques que construirán el pensamiento adulto. Es capaz de retener la imagen del pelo largo de su madre, recuperarla y comunicarla a otras personas. La mayor parte de nuestras descripciones las hacemos con palabras. El lenguaje nos separa de todas las demás especies de la Tierra. Gabriela, de tres años, ha ido al zoo y después de dos años de práctica maneja muy bien el lenguaje. ¿Qué dije? Penguins and pigs. ¿Penguins and yeah. pigs? Y pigs y meringos. ¡Pink! ¿Qué más dije? ¿Did you touch any of the animals? No. ¿Did you touch? I touched the shapes. You touched the shape? La niña puede distinguir entre el pasado y el presente y describir conceptos oh, wow. abstractos como el color y el olor. ¿Did you, did you see any big animals? Smelly, smelly. <laughs> Rhinos, smelly rhinos. <risa> <risa> <risa> they are smelly. Wow, Gabrielli wasn't. How do you know he's smelly? Empleamos las palabras no solo para comunicarnos, sino para dar forma a nuestra manera de pensar. La idea de un objeto y la palabra que utilizamos para describirla guardan una relación tan estrecha que es casi imposible imaginarse una sin la otra. ¿Hay yeah. On the steps. On the steps. Yeah, but they, but there a lot. Okay. Utilizamos el lenguaje para organizar nuestro cerebro. Sin palabras nos resultaría mucho más difícil recordar y sin el recuerdo nos resultaría imposible aprender. I'm going. Oh, all right. All right. Pero el recuerdo no es un mecanismo sencillo. Se desarrolla de formas diferentes a edades diferentes. Es la razón por la que muchos niños de 5 años hacen cosas mucho mejor que muchos adultos. Teo juega a las parejas con su hermana y su madre. Una prueba para sus memorias. A Teo se le da muy bien recordar objetos aislados, como el lugar preciso de cada carta o una serie de hechos. Es una habilidad que llamamos memoria repetitiva. La madre de Theo, por el contrario, es capaz de almacenar esquemas mayores. Es más probable que ella recuerde cómo son todas las cartas y a quién le toca jugar. En la vida, esta habilidad de ver las cosas relacionadas con otras resulta fundamental. Pero aquí solo es un problema porque llena su mente de detalles innecesarios, y por eso en el juego de las parejas, Teo suele ganar. La memoria guarda una relación tan estrecha con la habilidad de pensar... ...que es imposible separarlas. Si no recordásemos nada, no podríamos aprender nada. La vida se compondría solo de accidentes aislados... ...escasa o nulamente relacionados con lo ocurrido antes o después. La memoria nos permite relacionar una experiencia con otra. Conectar el presente con el pasado y pensar de forma encadenada y hasta que podamos comprender la relación lógica entre las cosas no podemos empezar a comprender el mundo cuando los niños empiezan a hacer preguntas solo se trata de una estrategia para mantener una conversación pero para Finley de 6 años las preguntas han adquirido un nuevo significado radio? Finley tiene en mente que los hechos ocurren por una razón. Se esfuerza por comprender cómo funcionan las cosas para que el mundo se convierta en un lugar más seguro y previsible. Why do people not fall off the edge of the earth? Did Father Christmas invent God or did God invent Father Christmas? Pero aunque Finley está fascinado con el porqué de las cosas, todavía no puede razonar como un adulto. A la edad de Finley, los niños razonan por asociación. Se aferran a lo primero que les pasa por la mente. Y como suele ser lo que ven, sus respuestas se basan en la apariencia de las cosas más que en la lógica implícita. ¿Por qué es azul el cielo? Es Because the sun is blue, so you can see the white cloud. as well. So then it's nicer. If it was always dark, it wouldn't be very nice. ¿De qué están hechas las nubes? So, rocks, and feathers and floor. So they can, and someone has to hold them up and no one can. They just put them up in the sky and the sky holds them up. ¿Por qué no se cae la gente del otro lado de la tierra? They have to hold on tight. Really tight. in the night time, then the Australians would fall down, and then in the night time we'd fall down. No. So it's something about God that keeps us um up. It and makes it look like if we were up, like if we were we'll up, fall like, down. Yes. If you because they're actually like, upside down, but they think they're up. La aparición del pensamiento lógico se demuestra con un sencillo experimento. A Iwan se le enseñan dos recipientes con igual cantidad de zumo. Se le pide que compruebe si hay igual cantidad de zumo en los dos recipientes. Luego vertemos el contenido de uno de los recipientes altos en un vaso bajo. Después le hacemos una pregunta. ¿Hay más zumo en un recipiente y menos en otro o tienen la misma cantidad? ¿Cuál tiene menos? ¿Y cuál tiene más? El experimento se repite varias veces. Siempre se pide a los niños que comprueben si la cantidad de zumo de los recipientes altos es igual antes de verter el de uno en el vaso bajo. ¿Alguna duda? Are we gonna drink it? That one has lessons, one has. What's it called? More, Your... more. Your... Estos niños aún no están preparados para asimilar un concepto abstracto como la cantidad. Todavía piensan en el aquí y ahora y pueden captar solo una dimensión de una situación al tiempo. En este caso, la altura. Así que como la altura del líquido del vaso bajo es menor, debe de contener menos zumo. Pero entre los 5 y 7 años de edad, la respuesta cambia. The it it it's flatter, it looks mm -hmm. um smaller. Mm -hmm. They're exactly the same. The same. Cómo sabe Rory que la cantidad es la misma. Um, because when um, you pour well, water in from that glass, you're just pouring in exactly the same amount, and those two glasses were both exactly the same. Los niños de más edad pueden pensar en la cantidad como término abstracto. Pueden recordar el recipiente alto y delgado de hace unos momentos. Pueden pensar en la altura y ancho de ambos recipientes y extraer la conclusión lógica. <risa> A los ocho años, el cerebro del niño posee el 95% del tamaño de un cerebro adulto. Su corteza prefrontal es la zona que ha sufrido los cambios más importantes. Es la encargada del tipo de pensamiento que separa a los humanos de otros seres vivos: la habilidad de planear y teorizar. Y el entramado que lo conecta con el resto del cerebro está casi completo permitiéndole coordinar funciones como el lenguaje, el movimiento y las emociones como resultado el niño de 8 años es capaz de pensar casi como un adulto siempre que lo que piense ya haya ocurrido lo que todavía no puede hacer es pensar en algo que todavía no ha ocurrido o que quizás jamás ocurra planear para el futuro y plantearse hipótesis Pero eso es exactamente lo que las gemelas Amalia y Sahai han aprendido a hacer. No solo analizan lo que ha ocurrido antes, sino que pueden ver lo que se avecina. A su madre se le ha ocurrido un viejo truco. A Sahai se le permite cortar la pizza si deja que Amalia escoge el trozo que quiera. Las dos hermanas saben exactamente qué está pasando. Sahai tarda mucho en cortar la pizza porque sabe que si no la divide con exactitud, entonces Amalia se llevará más que ella. ¡Ew! Mira, esa pieza es más grande, yo también la tengo. Son exactamente iguales, déjame en paz. No es estupendo, tienes esto. Oh, deja de discutir, ustedes dos. Ah, bien. Sí, y por tanto, son los componentes básicos de la lógica. Sustentan nuestro pensamiento lógico y son la base de la toma de decisiones, desde los experimentos científicos a ir de compras. Puede no parecer un ejercicio muy intelectual, pero cuando uno va de compras utiliza todos sus recursos de pensamiento. Aisha, Emily y Amila, de 11 años, van a comprar ropa para su fiesta de fin de curso. No es Mientras escogen la ropa demuestran la evolución de su pensamiento. Pueden mantener multitud de pensamientos distintos en sus cerebros y todos al mismo tiempo. bien. Nice. gusta like top. Me gusta el Te dije que hace que ¿No Sí. Se un poco oscuro. Eso solo cuesta Piensan en cuánto tendrán que gastar y recuerdan el color, forma y textura de toda la ropa que han visto en las tiendas donde han estado. Incluso pueden especular sobre cómo será la fiesta. Like a really, really, really y después pueden sentarse y pensar en todas estas cosas de forma abstracta antes de decidir cuál comprar razonamiento abstracto, memoria y lógica sin ellos las niñas jamás podrían tomar una decisión Estas niñas de 11 años poseen todos los recursos necesarios para pensar como adultas Igual que todos nosotros seguirán aprendiendo hasta el día de su muerte Pero aunque lleguen a ser filósofas o matemáticas Las habilidades que aprendan desde ahora serán meras actualizaciones de las que ya poseen